con la presencia de cada uno de ustedes aquí en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 y también estamos saludando a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y Youtube vamos a terminar hoy con este estudio del libro de Daniel, Visión Profética del Futuro esta es la parte número 18 y va a ser la final y voy a leer ahí dos versículos en el capítulo 11 de Apocalipsis porque vamos a terminar con uno de estos versículos eh, no, el que vamos, no lo que vamos a leer sino otro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 Humillados, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nos encomendamos ahora a ti. En primer lugar, úsame como instrumento para poder enseñar tu palabra y prepara cada uno de nuestros corazones para poder recibir. Sé con cada hermano aquí presente, con aquellos que quizás todavía están en camino y sé con cada uno de aquellos que nos pueden ver y escuchar. Gracias por todo lo que has prometido y porque eres fiel en tus promesas. Gracias por tomar. En el nombre de Cristo. Amén. Bien. Eh, Vamos a terminar esta, este libro de Daniel, pero quise leer esto porque qué bueno es saber que al final eh, la victoria está asegurada. Ustedes saben que ahora, eh, estos días que han pasado, eh, todavía hay incertidumbre de si va a haber guerra en Ucrania o no, entre Estados Unidos y eh, Rusia, la OTAN, eh, aunque ahora dicen que no, que no va a haber tal guerra, pero qué bueno es saber que todo lo que está para el final nosotros lo sabemos y la victoria es de Dios, no ahora que hay esa incertidumbre que a veces se crea para poder vender más almas por negocios y por la maldad del mundo, pero vamos a ver que esta, esta última parte de Daniel tiene que ver con ese triunfo de seguro, vamos a ver las instrucciones de esperar hasta el fin, eh, las últimas eh, predicciones o las últimas revelaciones dadas a Daniel tenían que ver con el tiempo del fin, eh, Muchas de las eh, predicciones o, o de las profecías que le fueron dadas a Daniel por Dios se cumplieron en su tiempo, pero estas tenían que ver con el fin, o sea, ya Daniel no iba a estar, aunque quiero decir físicamente eh, en su tiempo, porque Daniel está en la presencia de Dios y un día, eh, aunque usted eh, quizás no podamos asimilar esto, vamos a poder conversar con Daniel, con Abraham, con Jacob, con los apóstoles, ¿verdad?, y de alguna forma vamos a conocernos y vamos a compartir esa gloria eterna. Así que vamos a ver qué dice. Estamos en el capítulo 12 de Daniel. Si usted lo quiere tener abierto, lo puede abrir. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Eh, así que, pero tú, Daniel, sella el libro Acuérdense que el libro de Daniel es un libro sellado. El libro de Apocalipsis es un libro abierto. Eh, muchas eh, de las profecías dadas a Daniel. Fueron reveladas después más ampliamente a Juan. Pero qué bueno es que eh, estaba hablando aquí. De que lo que te voy a decir es para el tiempo del fin. Sella esta palabra. O sea, eh, no, no no no van a ser reveladas en este momento. Sino a su debido tiempo. Recuerde esto bien. Que esto nos va a ayudar para poder comprender la Biblia. La revelación ha sido paulatina, sistemática, progresiva. Así Dios ha revelado su palabra. Y vamos a ver que la frase aquí que se dice tiempo del fin es una clara indicación de que las últimas de las visiones que recibió de parte de Dios Daniel eran predicciones que... Eh, tenían que ver o que se cumplirían en su tiempo, no en su tiempo de vida, sino para el futuro. Eh, Daniel estaba seguro que lo que Dios le decía se iba a cumplir. Miren hermano, usted y yo hemos he sido defraudados muchas veces. Nos han hecho promesas que no nos han cumplido. Eh, a, a veces son promesas de la familia, a veces promesas de amigos, a veces promesas de, de jefes eh, que hemos tenido y a veces promesas inclusive de hermanos en la fe. Pero qué buena es que todas las promesas de Dios, él las va a cumplir. Las ha cumplido, las va a cumplir y las cumplirá. O sea, ninguna va a faltar. Todo lo que Dios había dicho, dicho Daniel, lo iba a cumplir. A veces, eh, y usted dirá, el pastor repite tanto esto, hermano, pero es que lo necesitamos. Porque usted y yo a veces, eh, a veces tenemos momentos en que estamos un poco decaídos o un poco quizás en que la esperanza no está en todo su nivel. Hermano, piense esto, tenemos la victoria segura. Eh, un día vamos a estar a la eternidad, ya no habrá preocupaciones, no habrá dolores de cabeza, no habrá días malos ni días buenos, todos los días van a ser magníficos, glorificados por la presencia de Dios, y eso está asegurado. Así que vamos a ver qué es lo que Dios le dijo a Daniel. El aumento de la ciencia es una profecía, que eh, se ha cumplido al pie de la letra en este tiempo que nos ha tocado eh, vivir y es una clara evidencia de que estamos viviendo los tiempos del fin. Eh, Dios le dijo a Daniel, la ciencia se aumentará. Eh, nosotros dimos una, eh, un estudio acerca de las señales del fin y yo dije, bueno, para tener una idea, todos nosotros tenemos nuestros teléfonos, bueno, la mayoría tiene ya su teléfono celular. El teléfono... Ya es una computadora, ahí está el internet, ahí está el Facebook, ahí está YouTube. Usted puede ver lo que usted quiera, usted puede hablar con quien usted quiera, no importa dónde esté. Y es más, lo puede ver. Pero yo recuerdo, porque quiero ponerle más que el teléfono. Yo me recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando salió el Viper, eso era, eso era lo, lo último. Yo me recuerdo, eh, mi hijo, el que murió, me regaló un Viper Y yo estaba contentísimo, porque entonces me podían ya recibir el mensaje. Claro, ¿qué hacía yo? Yo soy, a, a mí, como claro, estaba de pastor, me llamaban y yo decía, a lo mejor es una emergencia. Me ponían el, y, y, y a veces, como era al principio, no sabían marcar si era una emergencia o no. Yo en la primera gasolinera paraba, pero en todas las gasolineras había una cabina telefónica o había teléfono Ya no, ya yo creo que ni existen. Entonces, eh, surgió el viper. Después, bueno, pues estaban los teléfonos en la casa, los teléfonos de alambre. Y después me recuerdo, eh, yo tengo una prima eh, que yo la visité cuando salieron los teléfonos inalámbricos, ¿se acuerdan? Que no necesitaban cordón. Y entonces tenía una distancia, por ejemplo, digamos, de aquí a la puerta. Y yo me recuerdo que en esos primeros teléfonos, esa, el esposo de esa prima mía recibió uno. Y yo me recuerdo, me parece estarlo viendo, él se paseaba por toda la casa, como algo extraordinario, porque podía hablar por teléfono, inclusive podía hasta salir después de la puerta. Porque en el tiempo que no estaban los teléfonos y el alambre, había que usar un alambre. Y si usted quería caminar mucho, el alambre tenía que ser de aquí a allá, 25 pies. Pero usted no se podía no podía despegar el alambre porque no se oía. Y entonces, después, pues, vinieron los primeros celulares. Yo me recuerdo cuando no tenían internet. Eran aquellos celulares que se levantaban de tapita o celulares que eran muy grandes, para hacían walkie-talkie. Y hermano, y después ya tenemos ahora. Por ejemplo, si usted tiene un teléfono que todos son ya inteligentes, usted ve todo allí. Usted si quiere ver una película, usted ve las noticias, usted ve la información, usted ve parte del tiempo, usted lo tiene todo, es una computadora. Bueno, hermano, y indiscutiblemente la ciencia ha aumentado. Eh, hay un, un serial ahora eh, que no empecé a ver, no lo he visto, que se llama una prueba, creo que es español, de una prueba de cómo somos vigilados. Escuche bien. Se trata de escogieron creo que eran 15 personas, si las 15 personas lograban, lograran estar o lograban estar 28 días sin que las localizaran, se recibían un gran premio, porque iban a estar vigilados por todas las cámaras, por todas las la formas, le daban solamente el tiempo de recoger las cosas y salir de su casa, le daban no sé cuántas horas, de ahí en adelante a perseguirlo. no sé, a es que le vi la introducción, pero hermano, eso nos enseña de que estamos vigilados, eh, Usted tiene su teléfono y verdad que es una comodidad, pero sabe en dónde usted está, qué es lo que usted compró, qué es lo que usted está haciendo posible. O sea, lo sabe todo. ¿Por qué? Porque el aumento de la ciencia es una evidencia del tiempo del fin. Y recuerden que el aumento de la ciencia va a ser usado conjunto con su poder diabólico por el diablo para implantar eh, su eh, imperio mundial. Así que eso se ha cumplido al pie de la ley. Vamos a ver una clave profética que indicaría cuándo las profecías dadas a Daniel, comenzarían a cumplirse. O sea, acuérdese que Dios le dijo, esto está sellado, pero Dios le dio una clave, una, yo le puse una clave profética de cuándo comenzarían a cumplirse las profecías que Dios le dijo a Daniel. Y escuche bien esto, está allí en su, en su Biblia, después usted lo puede verificar. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ahora le digo la cita al final, el cual alzó, su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo, y la mitad de un tiempo. Vamos a hablar de eso. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, está hablando de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Así que le dijo que será por tiempo, tiempo, la mitad de un tiempo. Eso es una alusión directa al tiempo de la gran tribulación. Pero ¿cuándo sería cumplida? Cuando se acaba la dispersión del poder del pueblo santo. Estaba hablando de Israel. Eh, eh, acuérdense que el libro de Daniel fue escrito y la revelación la recibió Daniel 600 años antes de Cristo y unos 670 años antes de que Israel fuera esparcido por el mundo, lo cual era una profecía que tenía que cumplirse. Si Israel fue esparcido y estuvo sin nación, sin tierra, sin pueblo, 1878 años, casi 1900 años, pero ya Israel está en su tierra, o sea, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas, ¿cuál van a ser cumplidas? Precisamente el tiempo de la gran tribulación, y vamos a ver qué significa esa expresión, que yo lo entiendo así, quizás usted lo puede entender así, y si no, bueno, Dios le revela eh, por partes la revelación a cada uno, vamos a ver esto ahora en detalle. El varón vestido de lino, no cabe la menor duda que se refiere al hijo de Dios Jesucristo. Acuérdese que se hablaba del anciano de día y de aquel hijo que venía en las nubes. Eso se le, se, le, se le reveló a Daniel. Así que este esta revelación era el hijo de Dios Jesucristo. La mayoría de los que estudian la profecía seriamente guiados por el Espíritu Santo, coinciden en esto, o sea, en que ese varón vestido de lino era Cristo, al igual que en la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual constituye una clara referencia al tiempo de la gran tribulación, últimos tres años y medios del imperio del anticristo. Vamos a ver después esto. O sea, el, el tiempo del anticristo va a durar, eh, del, o sea, el, el, el, el imperio del anticristo va a durar siete años los últimos van a ser el tiempo de la gran tribulación tres años y medio tenga esto presente Tres años y medio aproximadamente estuvo Cristo en su ministerio claro, era el hijo de Dios y tres años y medio va a estar el anticristo manifestándose como que él es el, el, el, el Mesías enviado, que él va a ser el Cristo verdadero y entonces va a implantar su imperio mundial ahora vamos a ver una clave profética que indica cuando eh, esto se ha de cumplir. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Eso lo dice Daniel 12, el versículo 7, la última parte. O sea, me está diciendo allí, y, y claro, este estudio, usted tiene que estar unido con lo que dice Apocalipsis y con las otras revelaciones, de que el tiempo de la gran tribulación es cuando se termine el, la dispersión del poder del pueblo santo. Ahora, yo entiendo, va a venir un slide ahí, pero lo quiero decir ahora. Yo entiendo, esa es mi manera de verlo, que eso de que, que dice cuando se acaba la dispersión del poder del pueblo santo, yo entiendo, a la luz de lo que la Biblia eh, me revela y a la luz de muchos comentaristas bíblicos, aunque quiero aclarar, yo no me guío por el comentarista si el comentarista no está de acuerdo con todo el contexto bíblico, porque yo tengo muchas Biblias de estudio, quizás usted las tenga también. No sé. solamente, el comentarista es un comentario, igual que lo puedo hacer yo. Pero el comentario tiene que estar respaldado por lo que dice la palabra. Ahora bien, yo creo que eso se refiere a que cuando estén en Israel, todos los que están dispuestos para salvación, que eso solamente Dios lo sabe, entonces va a comenzar el tiempo de la gran tribulación. Porque acuérdese que en el tiempo de la gran tribulación es cuando Israel va a mirar, como dice el profeta Zacarías al que traspasaron y entonces van a aceptar a Cristo en medio de la gran tribulación acuérdense que en el medio de la gran tribulación van a estar los dos testigos que son los dos olivos que menciona eh, Zacarías también en su profecía que esos van a estar eh, profetizando y evangelizando mayormente al pueblo judío porque van a ser eh, dos eh, testigos algunos creen que pueden ser Moisés y Elías otros creen que es Elías y Enoch, que no vieron muerte pero no podemos especular en eso, pero van a ser dos testigos, dos testigos que vienen de parte de Dios. Y acuérdense que en ese tiempo, cuando venga esta conversión de Israel, que no va a ser la totalidad, pero sí como nación, la gran mayoría va a creer, van a ser sellados los 144 mil, 12 mil de cada tribu. Eso está allí en el libro de Apocalipsis. Y esos mil sellados, yo creo y muchos creen que van a ser los que van a evangelizar en el tiempo del milenio como testimonio, no porque nadie se vaya a convertir, no creo que en el milenio se convierta en nadie, sino como testimonio de que todo lo que Dios dijo es verdad. Así que ese del poder del pueblo santo, yo creo que cuando estén en real, todos los que están dispuestos para la salvación. ¿Quién, ¿Cómo sabemos eso? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. O sea, Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Creemos que la expresión el poder del pueblo santo, ahora lo voy a leer y usted lo va a tener allí, significa cuando estén en Israel todos los que están dispuestos para eh, sal, eh, salvación a través de la fe en Cristo. El Mesías que un día rechazaron. Acuérdense que hay una profecía de Zacarías que dice, mirarán al que traspasaron. Acuérdense que Israel rechazó al Mesías. Quiero darle un adelanto, estoy haciendo mucha promoción porque son maravillosos estos mensajes de las parábolas. Cuando hablemos de la parábola de la cizaña y del... Digo, perdón, de la higuera, eh, eh, todos coinciden, y yo también lo creo, la mayoría de los estudiosos serios de la Biblia, de que la higuera también representa a Israel. Y yo no sé si ustedes se recuerdan que hubo un pasaje, creo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, pero no estoy seguro, así que después te puede buscarlo por la concordancia, que se habla de la maldición de la higuera. ¿Se acuerdan aquella higuera que Cristo maldijo y se secó? Bueno, eso estaba hablando... Estaba eh, a, anunciando el, el, el rechazo de Israel al Mesías y lo que le ocasionó, que fue la dispersión por el mundo, por casi 1900 años, donde sufrió el odio, el desprecio, donde millones murieron y trataron de destruir. Así que eh, eh, el día, eh, digo, a este que rechazaron un día, que tuvieron que pagar caro, un día lo van a recibir, pero va a ser tristemente en el tiempo de la gran eh, tribulación. Ahora, ahora viene el misterio de los 75 días eh, después del almagedón Ahora, eh, vamos a recordar esto. Acuérdense que los años proféticos son de 360 días. Y eh, los, los, el tiempo que va a durar la gran tribulación, que son tres años y medio, son 1260 días. Pero vamos a ver por qué Daniel dice que hay que, que bienaventurado el que espere a 1335 días. Hay una diferencia de 75 días. Yo voy a dar la opinión de un comentarista que yo creo que está bastante asaltada, pero es un misterio. Ahora, acuérdense bien que un misterio es algo que no está revelado. La mayoría de las cosas Dios nos las ha revelado ahora, la podemos saber. Vamos a ver que las parábolas fueron dadas a los que no eran sus discípulos para que ellos no pudieran entender porque los misterios estaban concedidos a los discípulos que sí habían creído. Ese era el propósito de las palabras, lo vamos a ver en el primer mensaje, el domingo, en la introducción. Así que este misterio, esta es una probabilidad, pero a lo mejor no es esta la respuesta, pero es una buena, es una, es una buena proposición. Ahora bien, si no es este, no importa. Cuando estemos en la presencia de Dios, lo que todavía no conocemos, lo vamos a conocer plenamente. Recordemos ahora por un momento lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, ahora vemos por espejo oscuramente. Hablando de en este tiempo en que estamos, pero después veremos cara a cara, o sea, entenderemos todas las cosas. Acuérdense que en el tiempo bíblico los espejos no son como ahora. Los espejos eh, eh, se veía la, eh, la figura un poco borrosa. Bueno, dice ahora vemos por espejo oscuramente, después veremos cara a cara. Hay misterios que ahora no podemos conocer, pero un día en la presencia de Dios lo vamos a entender. Pero vamos a ver qué dice este comentarista que lo puse porque creo que es muy acertado. Eh. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea que cuando se ha quitado el, el, el, el, el continuo sacrificio, o sea, el templo va a ser construido en Israel de ahora, eh, comienza el periodo de la gran tribulación, porque ahí se va a sentar el anticristo y se va a hacer adorar como Dios. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación eh, desoladora, eh, habrá 1290 días, o sea, tres años y medio. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1.335 días. Y déjeme decirle, eso está en Daniel 12, 11 y 12. Bienaventurado, déjame terminar el mensaje. Amado el que espere y llegue a 1.335 días, tiempo de la gran tribulación, 1.260, una diferencia de 75. ¿Es importante esto? Sí, porque la Biblia lo menciona. Que no lo podamos conocer no quiere decir que no sea importante pero vamos a ver ahora lo que dice este comentarista, que yo creo que es muy acertado. Pero hermano, si no es así, no tenemos por qué preocuparnos. Por algo Dios va a dar 75 días más. Punto. Ahora, ¿voy a discutir con Dios? No. Voy yo a decirle, Dios, yo creo que te equivocaste, el tiempo de la gran tribulación eran 1260 días, ahí tenía que terminarse, ¿por qué razón tú tuviste que dar 75 días más? Eso sería una cosa ilógica, porque Dios todo lo sabe. Acuérdense que Dios es un Dios de ira justa, de justicia, fuego consumidor, pero es un Dios de misericordia, un Dios paciente, un Dios bondadoso. O sea, todo eso está incluido y precisamente por eso están esos 75 días de diferencia y vamos a verlo ahora. Estos 75 días, eh, según los comentaristas, constituyen uno de los rompecabezas más difíciles del libro de Daniel, porque no se sabe por qué están allí, pero están, o sea, si hay algo que está en la Biblia, el hecho de que yo no lo entienda, no lo puedo quitar. Y le voy a dar un ejemplo. Quite de la Biblia todo lo que usted no entiende. Se va a quedar con cuatro hojas. No sé si me estoy explicando. O sea, no quiero decir tan, tan exagerado. Pero porque yo no entiendo una cosa, no lo puedo quitar. Esos 1.335 300, 300, días están en la Biblia. Y Dios lo dijo. Tiene un propósito. Que no lo entienda plenamente o no lo comprenda ahora, lo voy a entender después. Ahora, una de las explicaciones más aceptables, escuche bien, es que este período adicional de 12 meses y medio, porque acuérdense que eh, los meses son de 30 días, después de terminada la gran tribulación, se usará para reunir el resto del pueblo judío que aún habrá en algunas naciones y establecer el reino milenial. Y con esto concuerda, lo dicho a Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Acuérdese que el pueblo de Israel tiene que estar completo allí. La iglesia, escuche bien para tener una idea si esto tiene razón de ser o una posibilidad. Para que se establezca el milenio, el pueblo de Israel tiene que estar en su tierra. Acuérdese, completo, o sea, todos los que son ya dispuestos para salvación. Porque en el pueblo de Israel actual, no estoy hablando en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, en la. Israel a actuar en la Jerusalén actual, va a, Cristo ponerse a reinar. Cristo va a descender en el Monte de los Olivos y va a reinar allí por mil años. Y los 144 mil misioneros judíos van a predicar en el mundo porque la iglesia está reinando con Cristo. Léase después Zacarías, dice que Cristo va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y se parten dos, en el Monte de los Olivos que está ahora. Eso pertenece a Jerusalén. Y entonces algunos creen que esas diferencias de los 75 días para que se terminen de reunir en Israel todos los que han sido ya salvados y que todavía están dispersos por el mundo. Es una posibilidad. Ahora, la victoria final está asegurada. Esto sí no hay que, eso sí no es un misterio, esto está revelado. La victoria final está asegurada para los hijos de Dios. Dijo Dios al profeta Daniel, y tú Daniel, y tú perdón, irás hasta el fin y reposarás. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Los entendidos resplandecerán como el resplandor y los entendidos están eh, hablando de los temerosos de Dios o de los que han creído en Cristo como su Salvador el Señor en este tiempo de la era de la iglesia, de la era del Mesías. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso está en Daniel 12, 3 y 13. O sea, no se sabe a qué edad murió Daniel, pero Dios le aseguró, oye. Tú vas a participar de ese reino eterno y vas a ser como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, eh, hubo cosas que Daniel no supo en su tiempo y que le fueron reveladas a Juan, pero Daniel confió en todo lo que Dios le dio. Y ahora yo quiero terminar con un versículo que es el versículo 15, va a estar en pantalla, del capítulo 11, precisamente viene en el capítulo 11 se narran los dos testigos que van a estar predicando durante el tiempo de la gran tribulación y habla allí en el versículo 15 de la séptima trompeta la victoria está asegurada por Dios eso podemos estar seguros la séptima trompeta es una alusión aquí se da un adelanto de lo que Cristo va a hacer al final y eh, no sé si ustedes han leído esa parte en que dice eh, Pablo hablando eh, en una de sus epístolas y cuando se toca la final trompeta o sea, la victoria final eh, va a ser eh, va a ser ganada por Dios en el tiempo bíblico se usaban las trompetas las trompetas para salir a la batalla y las trompetas cuando se ganaba eh, o, se tía, o se tenía una victoria acuérdense de las trompetas que fueron usadas las siete trompetas que fueron usadas por los sacerdotes en la toma de Jericó la victoria está asegurada por Dios el séptimo ángel tocó la trompeta y acuérdense que siete tiene que ver con plenitud o perfección, o sea, todo lo que Dios ha eh, pronosticado o ha profetizado se va a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 los reinos del mundo van a pasar a ser de Dios y va a ser un, un, un reino perfecto. Quiero decirles esto, lo di en el estudio de Apocalipsis, pero si usted lo duda, eh, yo le voy a leer un versículo. En el reino eterno de Dios habrá naciones. Algunos, una vez dije esto en un estudio y me dijeron, pastor, usted está mal. Dijo, no, yo no estoy mal. Eso es lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia yo lo creo. Ahora, si usted no lo quiere entender, ese es, ese es otro problema. Pero eh, dice allí en, en el libro de Apocalipsis que algunos estarán sobre naciones. Eh, deja ver si encuentro el pasaje porque eso no lo tenía eh, preparado. Eh, si usted me puede ayudar a buscarlo, yo se lo voy a agradecer. Eh, de que habría naciones. Naciones. Voy a ver, voy a ver, estoy ya buscándolo. Ok. Está en Apocalipsis 21. Eh, voy a leer del versículo 22 hasta el 25. Y no vi en ella templo, está hablando del reino eterno. Acuérdese que el capítulo hasta el capítulo 20, en capítulo 20 se habla del milenio. Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis está hablando del reino eterno el versículo 22 en adelante y no vi en ella templo porque el señor dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de dios le ilumina y el cordero es su lumbrera Ah, escuche bien el 24 y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellos. Ahora, si usted quiere discutir con Dios, eso está aquí. Yo lo creo. Ahora, ¿cómo van a ser esas naciones? No van a ser como las de ahora. Pero para poder entender esto y con esto quiero terminar, vuelva al principio porque Dios va a hacer al final lo que quiso hacer al principio. Si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran habido naciones. Sí, porque ese era es el propósito de Dios. Multiplicar en la tierra. Ahora, claro. Por el pecado, las naciones se han corrompido, la maldad, la violencia ha aumentado y los gobernantes injustos. Por eso es que dice que este pasaje, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Creo que va a haber naciones en los cuales van a haber reyes. Dice también el pasaje de Apocalipsis que van a haber reyes y sacerdotes. Yo creo que parte del juicio de recompensa es ese. Algunos van a ser simples ciudadanos del reino de Dios. A ver si lo puedo decir bien. Otros van a estar por por lo que hicieron en, en, en, estaban en el cuerpo, en la tierra van a ser encargados de una nación, otros van a ser o sea, van a, va a haber un tipo de recompensa de acuerdo a lo que cada uno haya hecho, eso está establecido en todo el Nuevo Testamento que dice que Dios recompensará a cada uno según sea su obra, hermano un día, los reinos del mundo van a ser de nuestro Señor y de su Cristo ¿en quiénes están los reinos del mundo ahora? leas allí en en, en Mateo 4 eh, y en los otros evangelios que está relatada la tentación de Jesús. Los reinos del mundo ahora están en las manos de quién? Del diablo, del Dios de este siglo que lo que se lo ofreció a Jesucristo. Le dijo no, yo no voy a acceder a eso porque solamente voy a adorar a Dios. Y claro, era eh, eh, lo que no había, no se había precatado Satanás. Era de que Cristo era el Dios engañado. Pero un día los reinos que ahora están ah, en el, en el poder de Satanás un día van a pasar, pero ya con una tierra nueva van a pasar a ser de nuestro Señor. Hermano, qué bueno es saber que un día Dios va a implantar su reino eterno. Y si usted lee allí en Apocalipsis 21, 22, dice que el tabernáculo de Dios va a descender sobre la nueva Jerusalén y entonces va a estar allí. No habrá necesidad de sol porque la luz de Dios nos va a alumbrar y entonces va a haber una justicia permanente y vamos a vivir por los siglos de los siglos. Si no, entonces, ¿cómo arreglo este versículo? Porque no puedo arreglar la Biblia. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Uno de los nombres dados a Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. No se puede ser rey sin una nación. Así que qué bueno es saber que Dios tiene preparado tantas cosas que quizás ahora no las entendemos, pero un día las vamos a poder disfrutar. Claro, no piensen en naciones como las de ahora, una nación perfecta. Es igual que las moradas. Usted y yo creemos que Dios fue a preparar moradas, lo dijo Cristo en Juan 14, y están aseguradas. Ahora, ¿qué tiene la morada? Yo no sé. Pero es una morada perfecta, que la voy a disfrutar por la eternidad, que ya está paga con la sangre de Cristo y que nos ha sido dada allí por el amor y misericordia de Dios. Hermano, qué buena es que la victoria está asegurada. No importa lo que esté pasando en el mundo no importa las amenazas de los hombres no importa lo que pueda suceder la victoria está asegurada y recuerde todo esto que está pasando en el mundo fue profetizado de que sería así en el último tiempo o en los últimos días estemos firmes y confiados en que Dios al final va a establecer su reino y que nada va a impedir que los reinos del mundo sean de Cristo y de, sus, y de nuestro Señor el Señor se refiere a Dios y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Qué bueno saber que un día estaremos para siempre en su reino eterno. Que Dios nos bendiga y que este estudio nos haya servido para quizás eh, entender algunas cosas eh, que quizás no comprendíamos bien, y para saber que aquellas que quizás no las entendamos ahora, un día las vamos a ver claramente, y Dios nos va a decir, todo esto fue así, y es así por esto, esto, esto y esto, y entonces vamos a decir, gracias Señor, por tu bondad y por tu amor. Vamos a orar. Señor y amante padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra y que aunque hay cosas que quizás no podamos entender plenamente, tú las vas a cumplir. El hecho de que nosotros no la comprendamos no quiere decir que tú no las vas a cumplir y tú lo vas a hacer tal como tú lo has prometido. Gracias porque un día estaremos en tu reino eterno, donde no habrá nada inmundo, donde no habrá maldad, donde no habrá pecado, donde no habrá eh, corrupción, donde no habrá violencia y no será por un tiempo, sino por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Gracias por lo que tú revelaste a tus profetas. Gracias porque tenemos tu palabra y gracias porque podemos estar seguros que un día la victoria está, será alcanzada completamente y un día estaremos contigo para siempre. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, no sé si hay alguna pregunta que hacer.